Ejecutar otros procesos. Podemos utilizar el módulo subproces para ejecutar otros procesos en Python, ya que generalmente hacemos uso o, o vamos ejecutando un, un script de manera lineal. Sin embargo, en ocasiones necesitamos llamar a otros programas los cuales ejecuten otra serie de tareas independientemente del script que estamos ejecutando. Para ello es posible eh, utilizar el módulo subproces. Este permite la ejecución de cualquier tipo de programa disponible en el sistema, de tal forma que este puede ser ejecutado. Incluso podría ser utilizado... Eh, ...con cualquier tipo de programa ejecutable.exe. Podría eh, invocarse mediante el, el, la clase popen perteneciente a subproces. Esta sería la forma más básica o la forma cl clásica... ...que debiese utilizarse para la ejecución de un subproceso... Eh, ...con este módulo, ya que otros métodos de invocación... ...podrían dar lugar a errores o podrían ser no, no tan completos... ...como este método subproces. Ya que los métodos que vimos anteriormente en el, método, en, en el módulo OS es posible que no den lugar a una ejecución tan correcta o tan completa como puede ejecutarlo POP. Podemos observar que este método subproces utiliza el método o un método similar a os.execvp, el cual estaba disponible en la lista de los métodos que, que se podían ejecutar. Igualmente, eh, existen otros métodos para ejecución de programas o de script de, de Python, lo cual, o de funciones de Python, lo cual sería otro módulo distinto. Subproces es para la invocación de programas en el sistema operativo. Podemos ver que este se puede invocar con una serie de argumentos, los cuales corresponderían al nombre o ubicación del de directorio ejecu del ejecutable y sus, y sus argumentos que se pasarían a él como argumentos de invocación. Este podría tener un tamaño de buffer determinado, el cual lo podríamos determinar con, con, esta, con este argumento. Podríamos definir también si es de tipo ejecutable o no. Igualmente, podríamos obtener u, o modificar los argumentos de, de los argumentos de entrada estándar, de salida estándar y del error, de tal forma que esto lo podríamos con controlar con la orden subproces POP. También acerca de la prejecución de funciones, o las funciones a ejecutar tras haber cerrado este proceso. Igualmente, se puede utilizar en modo tipo shell, lo cual en ocasiones nos muestra el resultado que saldría por pantalla en la invocación en el modo comando o CMD. Igualmente, se pueden invocar programas eh, desde el propio o el current work di directory, de tal forma que en ocasiones esto es necesario incluirlo en la información de invocación en algunos programas, o, o definir qué tipo de, de medio o environment es el que se necesita ejecutar. También otra información, acerca de Universal Online, información de comienzo, creación de banderas de iniciación, restauración de señales, si necesitamos iniciar una nueva sesión para la ejecución, o puede ser ejecutado en una sesión ya previamente abierta de ese programa en ejecución, Igualmente, se puede pasar información acerca del usuario que está, que sobre, con el cual se quiere ejecutar ese programa o del grupo al cual pertenece ese usuario, de tal forma que también puede pasarse toda esta información o tipos de codificación o encodificación para los datos de entrada o los datos de salida, de tal forma que puede ser utilizado en múltiples, en múltiples sistemas o en múltiples plataformas, ya que haciendo uso de las, de las órdenes SIS y de la configuración local de cada dispositivo, es posible que se puedan personalizar cierta parte de las tareas esta orden o este subproceso puede ser ejecutado y esto eh, activa la ejecución de un de un script o de un comando a lo largo de a lo largo de otro hilo o en otro hilo de, o en otro proceso de ejecución el cual se puede visualizar cuál es un número de proceso de ejecución con la orden popen PID. igualmente esto ejecuta otro hilo de manera asíncrona, de tal forma que este otro proceso es independiente o se o se puede invocar como proceso hijo del script que está en ejecución de tal forma que no necesitamos esperar a que este otro proceso invocado termine para seguir con las tareas de nuestro script, de tal forma que si necesitamos o queremos que este otro proceso termine, podemos invocar la orden popen.wait, lo cual esperará a que el proceso termine. Es posible también proporcionar un tiempo de terminación, de tal forma que si se excede este tiempo, eh, se termine automáticamente la, la espera, de tal forma que pueda reinvocarse el proceso o pueda finalizarse el proceso por si acaso este podría tener algún tipo de de bucle infinito o de algún tipo de error que no pudiese ser mostrado. En ocasiones, estos tipos de errores pueden ser detectados por la cantidad de tiempo que tarda en ejecutarse el script, de tal forma que imponiendo este timeout podemos comprobar si, si se ha ejecutado en esa cantidad de tiempo o está excediendo una cantidad de tiempo de ejecución. También podemos terminar los subprocesos iniciados con la orden popen.kill, lo cual permite terminar el programa esté en ejecución o no. Esto hace una terminación abrupta de la ejecución del programa. Sin embargo, en ocasiones, si esto puede ser detectado como un error, es posible que necesitemos hacer uso de este tipo de terminaciones. También es posible pasar distintas señales para la terminación de la ejecución de los programas, de tal forma que esto pueda ser utilizado por los programas activados e invocar ellos mismos unos métodos de terminación u otros en función de esta señal de, de obligación de terminación o de apagado kill. También existirían otra serie de funciones que se podrían utilizar en el módulo subproces. Sin embargo, se deja cada cual que acceda a la visualización de este módulo para ver las otras opciones que están disponibles.